o les presento a, a la, en la mesa, a los ponentes, eh, por una parte aquí a mi derecha, a su izquierda, tengo a, a Juana, Juana María Hernández, que es eh, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense, es actual, eh, actualmente es la coordinadora del EOEP eh, específico de Trastornos Graves del Desarrollo, eh, que pertenece a la Consejería de, de Educación de la Comunidad, de la Comunidad de Madrid. Es profesora asociada en, en la Autónoma de Madrid. Además, colabora en, en el Centro de Psicología Aplicada de la UAM y eh, está relacionada su, su actividad profesional con, con la educación y, y los TEA. Lógicamente, es experta en en este tipo de tratamientos. Y además, bueno, pues, un botón para muestra es ponente en cursos de formación. Bueno, pues Esther, a mi, a mi vera. Eh, lleva 24 años, ahí es nada, en, en el cuerpo de la Policía Nacional, eh, es inspectora jefa y además es licenciada en ciencias... Policiales por la Universidad de, de Salamanca y diplomada en relaciones laborales. Pero sobre todo y ante todo es madre. Y eso, eso es un, un plus que añade a su profesionalización. Eh, en el extremo tenemos a Regina, que, que es coordinadora, coordinadora provincial de la Guardia Civil eh, del plan de director de la, de la Comunidad de Madrid, de la CAM, Y casi lleva los mismos años que, que Esther, 21, eh, con lo cual la experiencia en este caso es un grado. Gracias, Luis. Eh, buenos días. Eh, lo primero, agradecer eh, la invitación y sobre todo la oportunidad de hablar de acoso. A hacerlo también franqueadas, ¿no? Por, eh, con, con Esther y con eh, Regina. Un placer compartir esta mesa con vosotras eh, y agradezco la oportunidad porque afortunadamente, es verdad, eh, este, este curso tenemos más oportunidades de hablar de acoso y esto es muy importante porque realmente hay que visibilizar esta situación esta realidad que viven nuestros chicos y que está alimentada, se alimenta básicamente del silencio y que además arrastra tantas consecuencias negativas para los propios chavales, pero por supuesto también para las familias y también para nosotros, los profesionales. Entonces está muy documentado, no es nada que nos estemos inventando. Hay muchos estudios, no muchos en España, también hay que decirlo, ...pero hay muchos estudios que documentan los efectos negativos del acoso en los chicos con TEA. Sabemos que ocasiona problemas del aprendizaje, que disminuye el rendimiento escolar en unos chicos... ...que es fundamental ese éxito escolar. Sabemos que además provoca dificultades sociales, disminuyen el número de relaciones... ...y la calidad de las relaciones y sabemos que provoca malestar emocional es fundamental que nos pongamos en el lugar de la víctima, todos los que estemos aquí tenemos que ponernos en el lugar de la víctima, comprender y vivenciar cómo se sienten y hacer este ejercicio no es muy difícil, porque seguro que si yo os pidiera que levantarais la mano, seguro que todos tenemos experiencias, afortunadamente no de exclusión, pero todos tenemos experiencias de habernos sentido excluidos en alguna ocasión y sabemos que la exclusión genera daño, nos sentimos sentimos rabia, sentimos eh, incomprensión, sentimos inseguridad, vergüenza ante una situación en la que nos hemos sentido excluidos por no sabemos qué motivo. Sabemos que la exclusión cambia nuestras expectativas, porque si mis compañeros, si mi amiga, si mi familia está centrado en mis fallos, en mis defectos, lógicamente al final mis expectativas van a acabar gravitando en torno a mis fallos, a mis defectos, y lógicamente eso va a llevar a que cambie la visión de mí mismo, a que cambie la autoestima y lo que es peor todavía con el tema de la exclusión y es que enseña a excluir poquito a poco todas esas personas que rodean al que, a la persona que excluye van aprendiendo a excluir. Por eso, es un tema muy importante en una escuela inclusiva. Por eso, eh, desde siempre, ha sido un tema preocupante para una escuela que lucha por la, por la inclusión, porque el acoso va en contra, es lo opuesto a la inclusión. Realmente, eh, la finalidad de la inclusión es que está, estar juntos, estar juntos para reconocer lo diversos que somos, para que, por una parte, el chico con discapacidad sea apreciado, sea valorado por lo que es y por otra parte los compañeros no sientan ni miedo, ni prejuicio, ni desconocimiento ante el chico que es diferente. Decía el consejero esta mañana que la inclusión es buena para ambos y es verdad, ese es el objetivo, no es solamente que el alumno con discapacidad sea aceptado, reconocido, es que los iguales también aprendan a vivir sin ese miedo, sin esos prejuicios, sin eso que sentimos los mayores, que no nos hemos educado en inclusión cuando nos encontramos con una persona diferente o con una persona con discapacidad. Entonces, esto es básico, esto es fundamental y es uno de los objetivos de la inclusión. Sin embargo, lógicamente algo está fallando, porque también lo citaba el consejero, decía que el estudio que acaban de hacer en la Comunidad de Madrid señala como principal motivo o causa de acoso el tener un comportamiento diferente o tener una discapacidad. Algo está fallando porque está el acoso señala directamente al diferente y lo excluye y lo expulsa eh, eh, de, de las fronteras. Hay una presión enorme en los centros, por desgracia todavía, hacia la homogenización seguimos sin estar juntos, seguimos sin estar reconocidos en los otros. Por tanto, es muy importante, diría que esta es la primera clave para la intervención. Es el pilar fundamental, es que los profesores tenemos que entender que tenemos que ocuparnos no solo de la imprescindible, sin duda, imprescindible adquisición de conocimiento. Los profesores también tienen que ocuparse de enseñar a convivir también tienen que ocuparse de enseñar a convivir en la diversidad de esa aula, porque la aula es diversa y ahí eh, eso es, es, el, es el lema de la escuela inclusiva, ¿no? Eh, tienen que ocuparse los profesores de construir una convivencia que sea vigilante y beligerante ante cualquier situación de acoso. Tienen que fomentar y reforzar la cultura del, egoí del heroísmo, de, de la defensa del débil, y, por supuesto, los profesores tienen que llevar a la práctica del aula valores como el respeto, el compromiso, la equidad. Las familias también tenemos un papel protagonista en casa, en la educación de estos valores. Pero por lo que me toca, sigo hablando de la escuela para decir que esos compañeros que se educan, que conviven, los compañeros, los alumnos que conviven en el aula con chicos con discapacidad, desarrollan una ética también diferente, donde el respeto al diferente el compromiso con el otro y no solo con estudiar más, que es lo que siempre estamos diciendo, tienes que estudiar más. Sí, pero también tienes que comprometerte con ese compañero que, te, que está ahí, en, eh, con, con, su, con su diferencia, con sus necesidades, ¿no? Y, por supuesto, con la equidad, con el reconocimiento de que sí, igualdad de oportunidades, pero la igualdad de oportunidades implica que no todos accedemos con los mismos apoyos, ¿no? Entonces, está claro que Luis, en los compañeros que se educan en el aula con Luis, sigo con el ejemplo es Pedro, ahora seguimos con Luis, que comentaba Marte antes, los compañeros que se educan en el aula eh, eh, con Luis comprenden perfectamente que Luis tiene una forma de aprender y de relacionarse diferente, pero no lo ven como una cosa que haya que excluir o ningunear o orillear, lo ven como una persona diferente, con una forma de aprender y de relacionarse, que necesita unos apoyos, pero no se ríen ni se burlan de su saleteo porque eh, se ha puesto nervioso, porque de repente se ha producido un cambio en la dinámica del aula. Entienden perfectamente que es así y como tal respetan esa diferencia y se comprometen en la ayuda a ese alumno en esa situación, por ejemplo. ¿No? Junto con este compromiso con valores, otro pilar fundamental para abordar los temas del acoso es que nos pongamos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo, profesorado, el alumnado y la familia, sobre el tema del acoso. Porque muchas veces hablamos de acoso y no estamos hablando de lo mismo. Muchas veces, lo sabéis por experiencia, el, el discurso de las familias es que esto es una situación de acoso, y el discurso del centro es, no, no, esto no es una situación de acoso, esto es una situación de pelea, de conflicto entre iguales. Entonces, está claro que el primer punto es ponernos de acuerdo en qué es el acoso, y afortunadamente, como veis en la imagen, pues cada vez contamos con más materiales para llegar a este, eh, a este posicionamiento, a este ponernos de acuerdo y saber que las condiciones que definen los componentes necesarios para definir una situación, para considerar una situación de acoso y no confundirla con un conflicto, con una pelea de las típicas que se dan entre compañeros, los componentes necesarios son que entre el agresor y la víctima hay un desequilibrio de poder. Evidentemente, el, el, el, el poder lo ostenta el que agrede, que es una persona más competente en, en, en términos físicos, en términos eh, psicológicos o, eh, o en términos sociales. Aparte de ese de poder, hay abuso de poder. El agresor usa el poder de forma autoritaria, no de forma democrática. El poder se puede usar de forma democrática, pero el agresor en el, los casos de acoso usa ese poder de forma autoritaria para dominar y someter a, esa, a ese compañero que es más... De Billy, que está en, de, en inferioridad de circunstancias. Además, hay intención de dañar. El agresor busca a la víctima y con cualquier pretexto o, cual, o con cualquier, toma cualquier cosa como excusa y la busca, busca a la víctima para causarle miedo, para causarle angustia o para dañarla. Y, por supuesto, esto lo hace también muy, muy es una característica importante es que las situaciones de acoso son reiterativas. La repetición se da a lo largo de un continuo, desde a veces a algunas veces hasta siempre. Entonces, lógicamente, estas son unas características importantes que te, nos, nos permiten diferenciar claramente lo que es una situación de acoso de lo que es una situación de conflicto, de pelea entre iguales. Y una característica importante, que es desoladora, pero que es muy importante, es que el acoso se da en grupo, aunque la víctima dentro de ese grupo está sola, sin apoyo de los compañeros. Sería muy simplista decir que en una situación de acoso solo está implicado el agresor y la víctima. Están también los testigos, está también el grupo clase. Y de su actuación es clave. La actuación de, este, de los testigos es clave para que el acoso aumente disminuya o desaparezca. Hay muchos tipos de acoso, el más conocido por los medios de comunicación, el más representado es el acoso físico, pero está también el acoso verbal, un acoso muy importante, que no es solamente la consecuencia de ser acosado. La consecuencia de ser acosado es que tengo un menor número de relaciones, pero también es la causa, es el acoso, acoso relacional, el ignorar, el no dejar participar. Y, por último, una forma nueva de acoso que ha entrado mucho más dañina y mucho más perseverante, que es el ciberacoso. Eh, factores de riesgo. He puesto los estudios, porque no nos lo estamos inventando. Hay factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad, la exposición al acoso. Y está claro, está súper demostrado que los alumnos con necesidades educativas especiales son más susceptibles de ser victimizados, entre dos y cuatro veces más que quienes no tienen necesidades educativas especiales. El riesgo varía según el tipo de discapacidad. No es lo mismo tener una discapacidad sensorial que una física, que una discapacidad intelectual o del desarrollo sabemos que hay mayor vulnerabilidad cuando hay problemas de comunicación y de lenguaje y sabemos que hay mayor vulnerabilidad cuando no hay habilidades sociales cuando faltan los apoyos sociales lógicamente esto nos lleva a lo que todos estáis pensando si la mayor vulnerabilidad se da cuando hay problemas de lenguaje y de comunicación y cuando hay dificultades sociales lógicamente esto ha llevado a que diversos autores digan que los alumnos con trastorno del espectro del autismo que reúnen estas dos condiciones son víctimas perfectas. Y ojo, aquí siempre digo, lo digo porque hay que decirlo muy alto, víctimas perfectas no significa que estén predeterminados, que sean, eh, eh, eh, están eh, eh, condenados a ser victimizados, no. Esto lo tenemos que tener muy claro. Eh, eh, eh, no basta con tener un diagnóstico de TEA. El, la, el, lo, es fundamental la, el, el, el, el contexto en que ese alumno se esté interaccionando, el aula en el que ese alumno esté, esté relacionándose. ¿no? Es fundamental eh, eso, la, el, el, los compañeros con los que esté y el, el centro educativo en el que esté ubicado. Hay más factores de riesgo en el ámbito de los trastornos del espectro del autismo. Hay mayores tasas de acoso en los centros ordinarios, pero también hay acoso en los centros de educación especial. El punto álgido del acoso se da entre los 11 y los 13 años. Hay tasas mayores en chicos que en chicas y afecta más a la parte alta del espectro, a lo que tradicionalmente hemos llamado síndrome de Asperger. ¿Qué hacemos con estos factores de riesgo que, insisto, muy documentados en investigaciones, la mayor parte realizada fuera de España? Eh, ¿Qué hacemos con estos factores de riesgo? Estos factores de riesgo nos tendrían que servir para poner en marcha programas de prevención, porque para eso, si sabemos que hay riesgo, hay que poner en marcha programas de prevención, porque está claro que con prevención y medio no tienen por qué darse caso de acoso. Esto nos tenía que llevar aquí, a los que estemos en el ámbito educativo, de los centros educativos, a poner en marcha claramente medidas preventivas. Medidas preventivas como cuáles. La primera, hay que extremar la vigilancia en el último ciclo de primaria y en el primer ciclo de secundaria. Ahí tenemos que tener los ojos y ser muy vigilantes. Siguiente, hay que saber reconocer las señales de alarma. Tenemos como profesorado que reconocer las señales de alarma en los chicos cuando están siendo victimizados. Tenemos que usar algún cuestionario y lo que es más importante y lo quiero decir en este foro, tenemos que recoger las preocupaciones de la familia, porque sabemos que las familias son los primeros en detectar una situación de acoso, porque los chicos, a diferencia de lo que decía el consejero antes del estudio que había salido hecho en la comunidad, nuestros chicos con TEA suelen contarlo suelen contar en casa lo que está ocurriendo y cuando no lo cuentan, porque no tienen esa capacidad ni lingüística eh, ni comunicativa, cuando no lo cuentan, los indicadores son más continuos y más persistentes, más intensos en el contexto familiar. Entonces, no hay que desestimar el, el testimonio de una familia que viene preocupada por una serie de indicadores que está viendo en casa. Y por supuesto hay que poner en marcha campañas de sensibilización, actos como estos son importantes porque sensibilizan a toda la comunidad o como esta campaña de sensibilización que tiene en marcha la Confederación Autismo España y que dice que casi la mitad de los alumnos con TEA sufre acoso escolar. Citan un estudio realizado en Estados Unidos que encontró que 46% de chicos con TEA eran victimizados frente al 10% de sus compañeras, una cifra cuatro veces mayor. Lo que os decía, los alumnos con TEA son de dos a cuatro veces más victimizados que sus compañeros. Nosotros en el estudio que realizamos con mis compañeros de la Universidad Autónoma, con Kevin Van den y con Cristina del Barrio, realizamos hace ya en el 2010 un estudio de los poquitos en España, aquí en la Comunidad de Madrid sobre el maltrato. Y encontramos en TEA, y encontramos pues lo que estamos diciendo, que los chicos con TEA, la barra azul que veis ahí, se ve lógicamente, ¿no? A golpe de vista veis que son más victimizados que sus compañeros y que los tipos de acoso que predominan son sobre todo el acoso verbal y luego el acoso relacional. Lógicamente, si son acosados, hay que poner en marcha medidas ya de apoyo al alumno victimizado. Hay que enseñarle estrategias de afrontamiento que no son estrategias de tipo de evitación, de que evite situaciones, porque ni son tampoco estrategias de enfrentamiento, son estrategias de asertividad que hay que saber, hay que enseñarle a tenerlas Hay que adoptar medidas también para que aprendan a controlar el estrés y, por supuesto, tenemos que aumentar la vigilancia y el apoyo, especialmente en esos tramos que os decía. Y, por supuesto, hay que reaccionar ante el acosador, hay que ponerse en el lugar de la víctima, y tiene que reaccionar y reparar ante lo que ha hecho. Tiene que asumir las consecuencias de, su eto, de sus actos eh, y adoptar de medidas reparadoras y si incluso si vuelve a reincidir, hay que adoptar medidas dis disciplinarias y hay que sancionar al acosador. En nuestro estudio encontramos que cuando nuestros chicos con TEA eran acosados, otros alumnos del aula también eran nominados. Esto es importante porque nos indica que el clima de esas relaciones del aula, como decían en nuestro estudio, las relaciones en esas aulas donde hay acoso, las relaciones sociales no son fáciles. Las relaciones sociales no son fáciles porque no se respetan las normas, porque molestan, los compañeros molestan o interrumpen, porque no se resuelven los conflictos. Nos está dando idea de un clima social del aula que es ahí, porque los acosadores normalmente también encontramos en el, los estudios, señalan que los acosadores son de la propia aula, son compañeros del aula del alumno víctima. ¿no? Entonces, está claro, no solamente tenemos que intervenir con la víctima y con, con el agresor, tenemos que intervenir con el grupo, hay que ir más allá y intervenir con el grupo clase y hay que favorecer la resolución de conflictos, hay que airear los conflictos que se dan en el aula. Y se dan muchos conflictos en la interacción, conflictos como este que tienen con Luis, que los compañeros dicen que siempre está hablando de lo mismo, que es un pesado, que no ve que no me interesa, es un egoísta porque no nos escucha cuando nosotros hablamos y por su parte Luis cuando dice que, ¿por qué todos me cortan cuando estoy hablando? ¿Por qué, na, ¿por qué se van cuando empiezo a hablar? ¿Por qué ponen esa cara? Entonces aquí hay un conflicto y el conflicto hay que hay, analizarlo. Hay que airearlo, no podemos taparlo, no podemos pasar como si nada, hay que ventilarlo. ¿Por qué? Porque si el conflicto se enquista, eh, puede provocar acoso. Entonces, esta es la primera medida, los conflictos que tengan los chicos entre sí, hay que solucionarlo. Y entonces, en esto nos tenemos que dar cuenta, la profesorado, que tenemos que intervenir y tenemos que saber afrontar y resolver los conflictos. Y aquí apenas intervenimos, necesitamos formación, para saber resolver estos conflictos, y por supuesto no solo vamos a hablar de conflictos, hay que promover la ayuda entre iguales, la tutoría entre iguales, los círculos de amigos, importantísimos, para que puedan compartir experiencias positivas. ¿Dónde ocurre el acoso? El lugar por excelencia que sale en todos los, en todos los estudios es el patio. El patio, tenemos que hacer algo con los patios. Es un lugar activo de acoso relacional, físico, de todo. Y está claro que es un entorno duro que nos lleva a que tenemos que hacer una intervención específica en el patio. ¿Para qué? Pues para que sea un entorno más seguro, para que disminuya el riesgo y aumente la seguridad. No puedo salir al patio y pensar que ahí voy a hacer, eh, me siento inseguro, me siento... Eh, eh, eh, ...incomprendido, me siento mm, vapuleado, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que hacer que el patio sea no solamente un lugar más inseguro, más seguro, sino también un lugar más inclusivo que fomente el juego y la relación. Y eso implica adoptar muchas medidas que no me detengo porque, bueno, eh, eh, implica. Eh, hay, hay medidas, lo que comentaba el consejero, los programas patios que estamos intentando poner en marcha, pues, por ejemplo, para que el patio no sea un lugar... ...que esté dominado por el juego de pelota... ...sino que los chicos puedan tener zonas y espacios... ...donde puedan estar tranquilos... ...y donde puedan estar desarrollando otro tipo de, de actuaciones, ¿no? Y por supuesto, acordar pautas comunes de actuación. Cualquier vigilante, cualquier monitor del patio... ...cualquier profesor que vigila el patio... ...tiene que saber qué hacer y cómo actuar. Y cuando Luis se acerca a pedir ayuda porque se están metiendo con él... ...o porque está teniendo una pelea o por cualquier motivo no puede minimizar, ni puede hacer la vista gorda, ni puede pensar que esto es cosa de chico, sino que tiene que analizar y ver qué está pasando ahí. Y por último, y ya acabando, <ríe> leyendo la señal no verbal y, verba y escrita, <ríe> eh, clave, está claro, seguro que esto lo reclamáis toda la familia y los centros educativos tenemos que intensificar la relación y reforzar la relación con la familia. Siempre en la educación tenemos que ir al limón pero es que más si hay una situación de acoso. Hay que compartir preocupaciones y colaborar en la concreción de medidas. Y cierro, cierro con retos. También me hubiera gustado que hubiera estado la primera fila, pero es verdad, es una campaña, sabéis, el consejero lo ha dicho, es un tema estrella, el tema de la convivencia este año y de las medidas que se están sacando para prevenir el acoso. Han sacado una guía, se ha sacado desde la consejería una guía de actuación contra el acoso, que lo digo alto, ya lo dije hace 15 días en la Asociación Asperger Madrid, hemos perdido una oportunidad, porque esa guía de actuación con, contra el acoso, eh, eh, sabiendo la vulnerabilidad enorme que tienen los alumnos con necesidades educativas especiales, no hace ninguna mención ni recoge ninguna actuación específica con respecto al colectivo de necesidades educativas especiales. Si la primera medida tiene que ser la prevención, eh, hemos perdido una oportunidad en la prevención y en la intervención. Entonces, tenemos que dar, tenemos que avanzar, tenemos muchos retos pendientes que comprometen al movimiento asociativo. Aquí también tiro el, eh, eh, tiro el testigo, ¿no? De decir, el movimiento asociativo tiene que estar implicado eh, en, desarrollar, en desarrollar guías específicas de actuación, como esta que tenéis en la imagen, que la Asociación Nacional de Autismo del Reino Unido, la NAS, ha desarrollado, eh, se, han, se han implicado y han, han promovido una, y por supuesto, los que estéis aquí de centros educativos que escolarizan alumnos con TEA, tenéis que tener un protocolo específico con medidas y acciones específicas dirigidas a eso, a construir una convivencia vigilante y beligerante contra, situa contra cualquier situación de acoso. Gracias. Nos hemos repartido la charla porque además de trabajar en lo mismo, Regina y yo, somos también amigas y hemos decidido que vamos a tener, yo voy a tener una parte genérica hablando de policía y guardia civil y después ella va a tener ya su parte, sobre todo porque queremos que nos pregunten. ¿no? Lo he hecho con toda la intención, en el año 2013 la Policía Nacional ya hablaba de acoso escolar, también guardia civil, el cartel es de policía, pero ya había eh, una, y no solamente preparación, o sea que en su pensamiento estaba el querer estar ahí, sino que ahora que salen tantos expertos, es importante que se recurra a la gente que ya tiene experiencia. Y esto lo digo porque es verdad que eh, es muy complicado que tanto profesionales como docentes recurran a las fuerzas de seguridad a la hora de hablar de prevención. Y sí, existe una policía y una Guardia Civil que es preventiva, que no cogemos malos y que creamos buenos, y que estamos para ayudar a los profesionales a prevenir. Y eso es importantísimo cambiar el chip y tenerlo claro, porque si no se tiene claro, al final uno recurre a nosotros cuando ya ha ocurrido el delito. Recurre a nosotros cuando ya no tiene solución. Y estamos aquí para que se sepa que hay, como decía Juana, que se puede evitar, que es algo que se puede prevenir ...y para eso tenemos que trabajar todos juntos... ...no podemos trabajar de forma aislada... ...en policía hay que tener muy claro... ...que a la hora de, de lo que son las redes... ...que ahora está tan de moda... ...que todo el mundo recurre a, al marketing... ...o recurre a nosotros a través de las redes sociales... ...hay que tener claro que hay tres pilares... ...uno es la investigación... ...que es el de toda la vida... ...y es lo, precisamente en los temas de acoso... ...cuando ya intervienen... ...y ahí va a tocar un poquito también Regina... ...es que realmente si se interviene... ...ya se ha llegado tarde... ...porque ya hay una víctima y ya hay un autor... Después está el tema de redes sociales y de marketing y comunicación, que lo están haciendo genial, pero que es marketing y comunicación. Es decir, yo no puedo poner un tuit a arroba policía para que me solucione un tema puntual o que para corriendo se ponga en marcha. Sí, te van a ayudar, pero es muchísimo más rápido recurrir o bien a investigación o a prevención, que es nuestra unidad, participación ciudadana. Que nosotros, no es que nos hayamos juntado cuatro iluminados y hayamos dicho, esto es el futuro, vamos a tirar por aquí. No, esto es una instrucción de la Secretaría de Estado que además está policía, guardia civil y policía local, es en toda España, el Ministerio de Educación y Ciencia con el Ministerio Interior, que mucha gente lo desconoce y es del año 2006 este acuerdo, se trata de trabajar juntos para prevenir. La figura en la policía se llama delegado de participación ciudadana y es una unidad específica para eso, estamos en todas las comisarías de España, repito, y la figura es el delegado de participación ciudadana, y nosotros, como decía antes, no cogemos malos sino que ayudamos, asesoramos, para poder, pues no solamente detectarlo, sino ayudar también a prevenir. Se puede hacer a través de reuniones con la comunidad educativa, que en esto, de hecho, hace muchos años no nos llamaban a los colegios para asesorar, y ahora sí que entramos en los coles y con todos los colectivos, el plan director que, estamos, que, que es el que más desarrollamos con los alumnos, con los padres y con las AMPAs, pero, por ejemplo, con profesionales sería... Eh, lo que es el programa de, de con, con contactos, bueno, es que le hemos cambiado el nombre, antes era Participación Ciudadana y ahora son colectivos. Ahí es muy importante que todo el mundo sepa que se puede solicitar a la policía para que vaya a mi institución, a mi empresa y en este caso a los colegios. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ser el propio cole que nos pida que vayamos, pero es verdad que hay un acceso permanente a un experto, esa palabra nos gusta, a un especialista, a una persona que te va a ayudar que te va a decir si hay delito o no hay delito. Y muchas gracias, Juana, por todos los temas que ha tratado, porque está en la misma línea. Y es muy difícil, y es muy triste esta frase, pero es muy difícil encontrar docentes que lo tienen tan claro, porque normalmente se confunden. Y si ese profesor, si a un niño, con perdón de la expresión, le da una hostia, eso no es un conflicto, eso es un delito. Y si a un niño le tiran por las escaleras, no es un conflicto, es un delito. Otra cosa es que sea... Un menor inimputable. Y son encima la víctima, es una persona con discapacidad, peor me lo están poniendo. Ahí no podemos mirar para otro lado. Pero en ningún caso, porque estamos hablando que no son conflictos. ¿Se puede detectar en la prevención? Claro que se puede detectar. Son esponjas los niños. Cuando ven que están haciendo daño a otra persona que es diferente, reaccionan rápidamente. Pero tenemos que estar ahí acompañando. Y por eso es tan importante el correo participapolicía.es que es para toda España, y policía.es para casos de ciberbullying, donde se quiera, o pedir asesoramiento o pedir intervención, o pedir que se haga prevención para poder detectarlo. Sobre todo, en el tema de las charlas, nosotros tenemos unas charlas genéricas, pero que realmente ya hay charlas para acoso escolar. ...específicas... ...y que se van a tratar... ...y que podemos hablar con esos profesores... ...con esos educadores o con esos especialistas... ...para decir, mira, necesito usted ...porque en esta clase tenemos estos temas... ...y como estamos en todas las comisarías... ...yo coordino a todos los de Madrid... ...de las comisarías de distrito y locales... ...pues ya se hacen charlas específicas... ...para poder tratar... ...porque a lo mejor ya tenéis unos casos... ...ya tenéis unas circunstancias específicas... ...que interesa más desarrollar, ¿no? Es importante, claro, lo, lo, lo, se tiene que pedir voluntariamente pero cada vez estamos llegando más, como era muy difícil llegar a las ampas en los colegios, ¿qué hacemos? Vamos a las empresas, en horario de trabajo y la empresa que cuida a ese empleado llevando a la policía a la Guardia Civil ha dado una charla, y se da charla a lo que son padres, pero en empresas, y también lo estamos haciendo sobre todo porque la figura clave del delegado para nosotros, que en la Guardia Civil es igual porque está en todos los cuarteles y en todas las comandancias, hay una persona que se desplaza, también a donde se les necesite para prevenir y asesorar, sobre todo porque aunque somos agentes de la autoridad, aquí hay muchos que han corrido delante de los grises, yo lo sé, pero nuestros niños y nuestros, eh, nuestra sociedad, cuando son esponjitas, no están pensando en que esta persona, si me porto mal, me lleva detenido, porque ya tiene otra percepción, está pensando que me pinto las uñitas de azul, que soy chica 68 en Twitter y que hablo su idioma y que yo le voy a ayudar. Y si nosotros transmitimos esa prevención porque hemos estado en el otro lado cogiendo malos y sabemos dónde está el peligro, sí que podemos ayudar a esa persona que confíe en nosotros. Nosotros en ese momento le estamos ayudando y somos un referente. Y por ahí es donde hay que aprovechar los recursos que el Estado nos da gratuitos. Que nos llamen, que vayamos y que sobre todo no cuando ha ocurrido algo, sino antes de que ocurra, para que no ocurra. ¿Cómo lo estamos haciendo también para llegar a toda la sociedad? Pues con el último director general, el plan estratégico de 2012-2016, que ahora se hará otro nuevo, 16 a 2020, pues conseguimos firmar acuerdos con Down, con la ONCE, Asociación de Sordos y Pena Inclusión. Y ahí es clave no solamente para que nosotros podamos llegar a cualquier colectivo, somos la policía de todos, sino que nos van a formar a nosotros también. Porque si yo tengo en una sala de espera de una comisaría a una persona que en este caso pongo el ejemplo porque nos ha pasado, ¿no? Que es ciego y cuando pasa dice, ese es el que me ha atracado, que un policía no le diga, que este tío que me está contando, si este es ciego no ve nada. No, no, vamos a ver. Hay que saber tratar a cada colectivo, que nos cuenten esos colectivos lo que necesitamos. Y, de, y aprovecho para decir que con plena inclusión se va a hacer, pero que hoy lo hemos hablado, ¿verdad? Que por fin queremos que nos formen a nosotros también, que nos formen a los policías, a los civiles, para que sepamos cómo tratar también en la calle a un niño que se, o una persona que, que es autista, porque ahí tenemos muchísimos problemas y nuestras generaciones, nuestros jóvenes están cada vez más preparados, no entran en la policía porque no tienen otra cosa que hacer, entran en la policía porque quieren trabajar y tienen su carrera y muchos incluso habrán estudiado la especialidad y dicen ¿y por qué no podemos ayudar? ¿y por qué no me dan a mí consejos para saber cómo tratar a un niño autista? Y voy a solucionar muchísimas cosas cuando se ha perdido, cuando lo encuentro, ¿cómo lo tengo que tratar? Estamos en ello y en este curso escolar lo vamos a conseguir porque ya hay muchas instituciones y además nos lo han ofrecido y ya delegación de gobierno y el ministerio están pendientes de formarnos porque nosotros no vamos desobrados ni queremos decir, Ay, es que yo, no, no, no, nosotros somos buenos en lo nuestro pero necesitamos recibir también información y, y formación para poder gestionar mejor ¿no? y sobre todo que en cualquier facultad, en cualquier colectivo que nos llamen porque vamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos bien, no? Los acuerdos que, que tenemos, bueno, los he traído aquí para que los vieran, que estaban firmados y sobre todo en los últimos que hemos firmado, la idea es esa, ¿no? Poder prevenir cualquier tipo de situación y, y todo esto al final, el hecho de estar en equipos multidisciplinares funciona porque nosotros, por ejemplo, dábamos las charlas con 12 años y los profes nos decían, a ver, Esther, es que cuando entráis en clase a dar la charla, todos los niños tienen redes y todos los niños tienen teléfono móvil, pues venga, bajamos a 10 años, en las reuniones que Regina y yo estamos con policía local, con la Comunidad de Madrid, con delegación de gobierno, pues dice la alta Inspección de educación, pues es verdad, pues tiene razón lo que nos están contando ellas, porque estamos a pie de obra con nuestra gente y tenemos la información, y entonces bajamos la edad, es decir, que si de repente el colectivo autista nos dice, a ver, nosotros cuando estamos formando, cuando estamos estamos, los problemas que más tenemos son estos, se puede, se puede, que fluya la información para prevenir y sobre todo que estemos informados, que sepamos lo que tenemos y yo recomiendo que, que se lean también yo a eso no juego que esto lo ha hecho Save the Children con la Universidad Autónoma que el profesor Juan Calma está además también nos ha llamado para máster porque antes lo decía la policía pues tantos niños sufren ciberbullying sobre todo que el que es diferente es a por el que más van ya no lo dice la policía y la Guardia Civil ya lo dicen en los estudios y en España también se están haciendo estudios es importante tenerlos como referencia pocos pero cada vez más, y el hecho de que colaboremos también podrá permitir pues que hagamos una estadística real de las charlas que nosotros damos y los niños que de repente vemos que autistas que sufren. O sea, hay que trabajar juntos para poder evitarlo y para poder prevenir. Y sobre todo, a la hora de cómo actuamos los delegados, eh, está claro por qué estamos aquí. Esa es una noticia de hace un par de días, casi la mitad de los niños con autismo sufre acoso escolar, esto hay que pararlo y hay que trabajar entre todos esto vamos a pasar porque lo vamos a ver después, los correos ya los he dicho y hay que tener muy claro que hay situaciones que no son conflicto, que son delito y que sí, seguramente el presunto autor tiene menos de 14 años y es imputable pero eso no quita que haya cometido un delito y hay que tener muy clara la diferencia, porque si no tenemos clara la diferencia no actuamos y las frases de esto es cosa de niños, ahora se le llama ciberbullying, ya ves tú, o esto, pues no, venga, lo que ha pasado toda la vida y ahora se le pone un nombre. Como está de moda, no. Y sobre todo, retirar esa idea que, como es menor, no vale para nada, ¿para qué voy a denunciar? No, vamos a ver, si un niño le causa a otro un daño y estamos hablando de una agresión, estamos hablando de algo tipificado en el Código Penal, es importantísimo intervenir. E intervenir es denunciándolo. Y una cosa es la vía administrativa, con la Consejería de Educación, en este caso, si están con temas en sanidad, y otra cosa es la vía penal y pueden ir paralelas y deben ir paralelas. Si hay un niño que está sufriendo, que se ha intentado suicidar, por lo que le han hecho otros niños, eso hay que comunicarse a la Fiscalía de Menores, y hay que mandar un oficio y hay que ponerlo en conocimiento, y ahí no podemos mirar a otro lado, porque entonces un día nos encontraremos con la sorpresa que ya no llega la policía preventiva, que llega la policía judicial, y que dice, pues mire usted, delito por encubrimiento, por cooperación, se puede uno complicar mucho la vida por desconocimiento, ya no digo moralmente, ¿eh? Porque acostarse, sabiendo que uno de los niños con los que estás sufre algo y no hayas intervenido, yo, bastante penitencia es ya acostarse con eso. Pero si aún encima que moralmente no intervienes, es que penalmente tienes obligación. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y sobre todo, que claro, con el tema de los suicidios ha cambiado hasta la forma de trabajar policialmente. Porque un niño cuando llega a esa situación, y más si aún encima puede padecer alguna discapacidad, es que lo hemos hecho mal todos. La policía, las instituciones, los padres, los educadores, psicólogos, sociólogos, sanitarios, todos lo hemos hecho mal, porque algo falla para que un niño de 14 años, de 13, de 12, se intente suicidar, algo está fallando y falla que les dejamos solos en las redes, que les dejamos solos sin que nadie les acompañe y falla que no nos ponemos las pilas, que estamos en un entorno nuevo y que no queremos ver la realidad. El acoso escolar y el ciberbullying ocurre en todos los colegios de España y no lo dice la policía la Guardia Civil, lo dicen... Los, los propios chavales con lo que sufren y son estadísticas que no están ahí porque no podemos tener estadísticas, son menores e inimputables, pero están ahí y si manejamos eso todos los días tenemos que abrir todos los ojos y ponerle las pilas porque para prevenir hay que informarse y para informarse hay que, con, que conocer y si uno está ajeno a la realidad pues no lo va ni a detectar ni a prevenir. Eso es uno de los documentos que nosotros hacemos de todas nuestras intervenciones que son actas y en esa acta nosotros recogemos tanto el encuentro, como la charla, como el contacto o incluso el que tú reclames que vaya un policía de participación ciudadana para ayudarte a asesorarte. Esto queda ahí y es una prueba para después el día de mañana la intervención que se ha hecho. Y eso queda internamente, pero que Fiscalía lo puede pedir. Nosotros no podemos estar dando los datos por ahí, pero Fiscalía sí lo puede pedir. Y ya solo recomendar, ya acabo, para los que, porque a mí me gusta compartir lo que yo aprendo, y eso las redes sociales me ayudan mucho, eh, un libro que es internet negro, escrito por policías, que son policías de, delitos de, de, de, de, de los nuestros delitos tecnológicos, que de tantas personas que visitaban las comisarías decidieron escribir un libro para prevenir. Es para el que no tiene ni idea, la verdad es que abre muy bien los ojos y vale de como herramienta para el día a día. Para los que ya quieran profundizar más a nivel penal y civil, el libro de la doctora Ana María Colás, que además es una catedrática de, de la Universidad Autónoma, y que ha escrito el primer manual, y para los que ya digan, pues mira, yo de redes soy un friki, me lo sé todo, Antonio Salas, que es un periodista que escribe con seudónimo y que además de sus libros siempre sacan investigaciones, porque es un crack y es el que te hace ver que en el mundo real cibernético nadie te va a proteger, te tienes que proteger tú mismo, para estar en redes y para prevenir los delitos a los que nos enfrentamos y las situaciones del día a día, que eso os daría para muchas más charlas, con la identidad online, la web digital y las cosas que hacemos los adultos, pues es muy difícil que nuestros menores no se pierdan en ese mundo. Así que nos tenemos que proteger a nosotros mismos y para eso estamos aquí, ¿no? Para formarnos y trabajar juntos. Muchas gracias. Bueno. No se ve, no se ve, pero es, .es el correo de minuidad para cualquier para solicitar madrid.participacion@policia.es y participa@policia.es el genérico de toda España, para cualquier plan. Y seguridad escolar@policia.es para ciberbullying. A todo va por redes. Buenos días. Primero, agradecer la invitación a este congreso. Segundo, de deciros que voy a ser, normalmente soy breve, pero en esta ocasión voy a ser más breve si yo es posible, porque con dos comunica comunicadoras, como hemos tenido con Juana y con Esther, que han abarcado casi todo, incluso Esther, que se supone que tenía que dejarme un espacio, se lo ha comido, <risa> estoy acostumbrada a ello, ¿eh? no pasa nada, hay que sacar las cosas positivas. La positiva es que han hecho unas exposiciones excepcionales perfectas, como digo, creo que abarcando casi todos los aspectos del acoso escolar, tanto en la parte docente como en la parte familiar, y por ello creo que es más interesante, como también así dijo antes Esther, eh, crear un canal de comunicación entre nosotros, que seáis vosotros quienes preguntéis vuestras dudas, vuestras incertidumbres e incluso, en un momento determinado, compartir alguna experiencia que hayáis tenido y que podamos entre todos, pues, aprender. Eh, como conozco a Esther, me había preparado opción A, opción B y opción C. ¿Bien? Bien. No obstante, insisto, insisto en que creo que es mucho más interesante, y lo digo de corazón, que seáis vosotros, después de haber escuchado todo, todo lo que se ha expuesto, quienes realmente planteéis, como decía antes, dudas incertidumbres, incertidumbre, incluso que compartamos en este espacio, pues eh, situaciones personales que nos han podido pasar como docente, como familia o en el momento que sea. Eh, eh, en principio voy a dar una breve exposición sobre qué hacemos policía judicial, aunque yo estoy ahora en la parte de prevención, cuando ya estamos frente al delito del acoso escolar. ¿vale? Solo decir que la comunidad escolar es realmente el ámbito natural donde se de debería, resolver estas situaciones sin llegar a que se fomentara realmente o que se produjese un delito. Creo que en, el, en la cabeza, en la inteligencia de todos los aquí presentes está ese, ese sentido, ¿no? Como profesores, eh, yo soy maestra también, como… bueno, no soy maestra, estudié, que es distinto, por eso igual guardia civil, eh, como… Como profesionales que somos y que, y, y que sabemos cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades, deberíamos hacer que la comunidad escolar, o sea, que nosotros, en, en el ámbito del colegio y de las escuelas, fuese un sitio pacífico, ¿no? Un sitio en el que realmente lo que fuésemos es aprender, y no solo aprender a nivel eh, conocimiento, sino a nivel eh, socializarnos, e incluso a nivel eh, ser compañeros, en fin, todo lo que vosotros ya sabéis. Como decía, si, si hemos llegado al extremo de tener... Eh, el delito frente a nosotros saber que como ha dicho Esther, tenéis la obligación si sois vosotros desde la comunidad escolar quien detecta el delito de comunicarlo ¿vale? si es los padres así por lógica también y que eh, lo que se plantea normalmente a la sociedad es bueno ¿y qué pasa? porque estamos hablando de ¿qué responsabilidad tienen realmente estos acosadores? ¿eh? breve y de una forma esquemática quien quiera saber más se, se amplía sin problema, pero brevemente, todo el mundo dice, escuchamos en los medios de comunicación, bueno, es que es menor de 14 años, es inimputable, bien, como decía antes Esther, sí es inimputable, pero es un ser, es una persona a la que tenemos que reconducir, me voy a meter con el, con el acosador, no con el, la persona delincuente, entre comillas, le tenemos que reconducir, porque vale, como es pequeño, como es inimputable, le dejamos ahí y que siga haciendo lo que salga de la nariz, ¿no?, evidentemente no es una acción viable. Para eso están nuestras Fiscalías de Menores, en el caso concreto de, en, en Madrid, tenemos dividida una parte que es eh, protección y otra parte que, que es reforma. En este caso, efectivamente, no son de reforma, porque penalmente no se les aplica la ley de responsabilidad eh, penal del menor, pero sí tienen que ser protegidos. A algunos les puede sorprender la palabra protegido, pero es cierto, porque es un menor al que está encauzando su vida, al que le tenemos que redirigir, al que le tenemos que enseñar de determinadas habilidades, al que le tenemos que dar conocimiento sobre la igualdad, sobre el respeto mutuo, sobre un montón de cosas que, para qué repetir todo lo que se ha dicho aquí, que en, en nuestro sentido común es lógico. ¿no? Entonces, eh, ahí sí se aplicarían pues, determinadas normativas que vienen recogidas como en el Código Civil o en la ley jurídica del menor. ¿vale? Y luego, evidentemente, si ya tiene 14 años, es mayor de esos 14 años, sin llegar a cumplir los 18, se le aplicaría la, rey, la ley perdón, orgánica de la responsabilidad penal del menor. ¿Ello que lleva implícito? Bueno, pues se hacen medidas realmente, eh, por decirlo de alguna forma, educativas, no son penas, como la gente normalmente dice, está condenado a, en el caso de, por, por ese esa especificidad de ser un menor, está, está recogido como medidas, digamos, educativas, ¿no?, que podrían eh, variar en un rango importante de penas, que sería luego el juez de menor quien les aplicaría a conciencia con respecto a las actuaciones que haya pasado o el delito que se haya cometido, la gravedad del mismo, y... Podríamos estar hablando de trabajos en beneficios de la comunidad, por ejemplo, en presentarse en determinados talleres eh, o centros para aprender, para reforzar, para hacer una serie de, de mmm, acciones, digamos, dirigidas a, a lo que estamos hablando, de igualdad, a, no sé ahora mismo deciros, ¿no? Eh, respeto por la diversidad conocimiento de que todos somos diferentes pero cada uno es único, en fin, todas estas cosas, o en situaciones más graves podríamos estar hablando de un internamiento en un centro eh, semiabierto o en un eh, centro cerrado. Y creo que es importante, porque como he dicho que iba a ser breve y lo voy a hacer, eh, como, eh, igual que ha dicho Esther, cómo contactar con nosotros si como padres, como profesionales, como lo que sea, queréis eh, asesorar, conocer poner en conocimiento la existencia de un conflicto o de un acoso, lo que sea ¿no? cómo contactar con nosotros ese es nuestro correo electrónico y esta es nuestra nuestro teléfono estamos abiertos, como ha dicho también Esther, evidentemente esta es nuestra función ¿vale? No, hay gente que dice, no, es que no queremos molestar, no, no para eso estamos, ¿vale? para ello estamos y Simán, pues muchísimas gracias a todos y que. siempre eh, Ha completado la información que nos ha facilitado Esther y ahora abrimos un turno de palabra. Buenos días, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que me ha encantado. Pero también quiero decirles que desde mi experiencia profesional han cambiado las cosas. Es verdad que hemos mejorado muchísimo pero una de las primeras barreras que tiene es que el, el sistema educativo limita mucho a las familias poner una reclamación una denuncia, primero el propio colegio, segundo, lógicamente, como a lo mejor los profesionales y las instituciones no tenemos las suficientes herramientas o los suficientes apoyos por inspección educativa, por en el caso de la policía, por otros mandos, imagino más, más arriba, yo en mi experiencia profesional, en los casos de acoso, la verdad es que ha sido un poco demoledor, sobre todo para los padres, porque muchas veces los profesionales a nivel emocional podemos tirar para adelante porque no es nuestro hijo, no es nuestra hija, y entonces pues decimos, venga, haz esto, al haz otro. ¿Qué pasa? Que cuando a un padre ya le sensibilizas a que tiene que ir a hablar con el cole, que tiene que ir a inspección, que tiene que ir a no sé dónde, al final, tiran la toalla porque todos son barreras, en muchos casos. Y entonces yo, ya que estamos en este foro, aprovecho para que todos de alguna forma cambiemos y sí que nos sensibilicemos. En el tema de la policía, pues también lo mismo, ha avanzado muchísimo, hay muchos acuerdos, hay firmados convenios, pero todavía hay mucha falta de formación. En mi experiencia hay un colectivo, del que no se ha hablado, que él no tiene rasgos de discapacidad, que es una persona que aparentemente no le pasa nada. Esa persona recibe pues, muchos malos tratos, no solo en el cole, sino a veces con las relaciones que pueda tener en el ámbito pues, de algún pequeño delito, con la policía. ¿Por qué? Porque los profesionales tampoco tienen esa formación para detectar que ese chico es un chico límite, ligero y que realmente no es consciente a veces de ese daño o de, o de ese robo o lo que haya hecho. Entonces yo pido aquí que sigamos por este camino, que hemos avanzado, pero sobre todo al de educación. Le digo que a los padres, mi experiencia en bastantes casos, no pocos, a los padres no se les ha tratado bien policialmente, y, o sea, las fuerzas y policía y guardia civil, si sí nos vamos a poner las pilas en este curso escolar y nos van a dar cursos para que lo detectemos pero lo que no se puede en un caso tan grave como el acoso escolar es poner siempre que el otro no hace, aquí es un problema de todos entonces, los padres se tienen que poner las pilas también porque si mi hijo es víctima de algo, yo no puedo mirar para otro lado, porque estoy potenciando y reforzando ese problema y, efectivamente que no lo hemos atado pero si mi hijo es acosador, también tengo que reconocer que mi hijo es el malote y tengo que poner medidas. Y en eso estamos. Pero claro, si al final todos creemos que es culpa del otro, aquí se trata que todos nos hemos puesto las pilas. Por lo menos hablando en Madrid, la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, Policía Nacional, sí, sí, estamos... Eh, a ver, la cosa va de, Todas las cosas de Palacio van despacio, pero el hecho de estar aquí hoy y que inaugure un consejero... Yo creo que ya es un camino y que a nosotros nos dejen venir, ¿verdad, Regina? Que hace años algún jefe diría, pero qué pinta qué pintas tú, con... es que lo diría algún jefe, qué pintas tú con autistas, anda, anda, venga, coger malos en la calle que hace falta dar resultados. Es decir, todo ha evolucionado mucho, aunque nos parezca que no. Y sobre todo pedir la colaboración de todos para no tirar la toalla, porque si por eso fuera es que la policía de la Guardia Civil no intervendría ya nunca porque son casos que se suelen archivar porque son menores inimputables, pero el camino que se recorre es importantísimo para prevenir, importantísimo. Y ese niño, tanto la víctima como el malote, tiene que ver que se está haciendo algo, que no se está mirando para otro lado, que no somos nosotros mismos los, los espectadores pasivos ante lo que le está ocurriendo. Entonces, yo creo que hay mucho que mejorar, pero que nos hemos puesto las pilas bastante rápido en los últimos años. ¿eh? Yo veo a la policía hace... 24 años cuando entré y era impensable. Y tengo aquí dos compañeros de la Guardia Civil que podrían contar mi anécdotas de temas que realmente tú lo veías por tu sensibilidad, porque ya eras madre o porque... Y muchos jefes no lo veían y hoy sí lo ven y de hecho estamos aquí. Reforzar quizás la idea de lo que ha lanzado Esther ¿no? De realmente los que llevamos un tiempo ya trabajando en este tema sabemos lo que esto es un progreso, claro. Es que llevamos una travesía en el desierto... Importante, ¿no? Entonces, esto lo ve, vemos los avances. También porque necesitamos reforzarnos, como ese aplauso que ha pedido Esther porque la lucha, tenemos que seguir luchando. Está claro que esto es un recorrido y, y yo lo veo igual. ¿no? Lo que sí que es verdad que realmente mí, los chicos valoran mucho las, las charlas vuestras, por ejemplo. Yo lo sé, las charlas que se entran ellos a dar, la policía en los centros educativos y más los chicos con TEA, es como que les encanta porque es como la autoridad es como el principio eh, la recuerdan siempre continuamente entonces es como una medida pues, que nos está ayudando mucho pero comparto también con lo que decía Regina que realmente tendríamos que hacer lo posible para que nuestra coordinación fuera a nivel preventivo, no tener que llegar a, ni a denuncias, ni a delitos ni a que, que nos quedáramos ahí eso es lo que sería de buena ciudadanía ¿no? y de participación ciudadana eso sería el reto Hola, buenos días, muchas gracias por la exposición. Me ha gustado mucho también. Eh, yo cuando decías eh, tenemos niños, pues no sé si has hecho con ideas suicidas, que están solos en internet y que nos tenemos que plantear que hemos hecho algo mal. Eh, yo soy orientadora en secundaria y uno de los mayores problemas a los que me enfrento a diario es el gran porcentaje de niños que están solos por la tarde en su casa a partir de los 11-12 años durante toda la tarde. Entonces... No sé cómo se puede hacer frente a esto, no sé si eh, cómo hacer conscientes a los padres, o sea, la mayor parte de, de ellos son padres que realmente tienen que trabajar, tienen que estar hasta tarde trabajando y que no ven otra solución, pero mm, no sé cómo se puede trabajar esto de forma que entiendan el, el peligro que supone para estos niños estar solos en su casa por la tarde. Eh, con acceso libre a internet y, y bueno, con todo lo que supone. Vamos. O sea, me lo has fácil. puesto fácil, fácil en el sentido fácil. que recurriendo a nosotros para que les demos esas charlas, porque cuando salen de nuestras charlas abren los ojos y se dan cuenta que trabajar se ha trabajado toda la vida, toda la vida hemos tenido que pagar hipoteca, toda la vida hemos tenido que, que, que, que nosotros hemos sido hijos y no nos lo han dado todo. Quizás queremos tener a los niños controlados con un teléfono móvil y nunca estuvieron tan descontrolados. Entonces, lo primero que hay que hacer como docente es saber lo que estamos usando, lo que estamos dando. Si nosotros tenemos teléfono móvil en las clases, ordenadores o tabletas, tablets, tenemos que saber utilizarlas y tenemos que saber los peligros. Primero, el propio docente conocer el mundo digital y trasladar a los padres para que recurran a las instituciones que estamos ahí, a, a, dando herramientas y ayudando. Nos, nos ha pasado en muchísimas etapas de, de la vida, pero… Sí, cuenta, cuenta tú, sí. Una de las temáticas mayores que nos solicitan es nuevas tecnologías, tanto los profesores como, como los padres, eh, porque hay gente que de, de alguna forma está en contra ¿no? Y, y no es esa la, la situación real, la situación real es que están en nuestra era, en nuestra época y lo que hay que saber es manejarlo como si de otro instrumento se tratara, ¿no? El caso de los padres muchas veces, como decía Esther, es que no se dan cuenta que así los tienen más descontrolados. Como ejemplo, ponía en, en una reunión en, en el AMPA una madre que decía que cuando castigaba a su hijo, por ejemplo, lo que hacía era en casa con el wifi le cambiaba la contraseña del wifi. Para él era un mundo, claro, imaginaos. No tener wifi, no tener conexión con nadie, no poder acceder a su red social y, y sin embargo, pues, por ejemplo, es una medida que a nosotros nos hizo mucha... Nos llamó la atención, porque me parecía la medida de una madre, en este caso, conocedora de cómo su hijo se estaba conectando y dejando de conectar. Hay gente que no sabe ni qué, qué hace, que tiene datos qué móviles de qué, por ejemplo. ¿no? Es lo que se habla de ese famoso ese escalón o diferencia entre entre nuestras generaciones, que no tiene por qué ser verdad. Es que si aquí preguntamos ahora cuántos son usuarios de redes sociales, igual se pone la gente colorada. No levante la mano que alguno queda mal. Claro, es que es decir, el mundo real va por ahí. Y mucha gente, cuando preguntamos, la primera pregunta de Perogrullo, ¿quién tiene redes sociales? Y de repente hay pues la mitad que no levanta la mano y todos tienen WhatsApp. Pues todo suspende la primera pregunta. Es decir, que el mundo va por ahí y para poder ayudar a sus padres también nos tenemos que poner las pilas, como educadores, como docentes, como profesionales. A mí, estar manejando Telegram, Twitter, Instagram, sí que me quita tiempo para mis compañeros, dice Esther... Para mí no, no me quita porque realmente me ayuda a estar en el mundo real y a prevenir y a detectar. Si no estuviera, el que está en investigación está en otro, tiene que preocuparse de otras cosas, pero para prevenir hay que conocer. Para ayudar a los padres hay que estar ahí y saber. Entonces hay que saber lo que es delito, lo que no es delito y recurrir a las fuerzas y grupos de seguridad para prevenir. Mensaje clave.